Continuamos. Tenemos al señor La Antigua que nos expondrá su tema. Señor La Antigua. ¿Se oye bien eso? Oye, me parece que tiene cuenta bancaria en diferentes estamentos internacionales. Sí, sí, señor La Antigua, sí, sí, adelante. La Antigua. ¿Se oye bien? Caramba. Bueno, gracias a Carolina, Fulvia, a todo el equipo de, de mañana. Eh, también a la gente que nos ve a través de Telenor, Canal 10, y de todas nuestras redes sociales, y específicamente a través de Telenor.com, que nos pueden ver. Eh, en vivo eh, entrando a los, a los diferentes canales de, de la empresa el día de hoy yo quiero dedicarle eh, nuestro comentario a la muerte de un oficial del de equipo SWAP de la de República Dominicana porque veo que independientemente de que ha salido eh, con, en algunos diarios he, he entendido que no le hemos dado y no pretendo con esto trazarle línea de comentario a nadie yo lo estoy haciendo eh, no le hemos dado la importancia que tiene eh, la pérdida de la vida de, de, de este oficial del equipo SWAT. Eh, él es, déjenme buscar el nombre aquí, eh, este señor que intentó salvar a una familia, oigan esto, un señor con problemas emocionales secuestró a una familia, y entonces la se estaba trinchanado con la familia. Y este oficial, el señor Juan Mercedes Vázquez, eh, un oficial del equipo SWAT de la Policía Nacional, intercambió su vida por la de la familia del, de, de, de, de, de, del matador. Oigan esto, señor, ni siquiera era su propia familia. En un programa, en un Oye, proceso de negociación. De negociación. Él, que es una, una táctica eh, eh, psicológica, de quitarse el chaleco antibalas, porque eso le daba confianza al secuestrador. Es algo normal, lo hacen en toda parte del mundo, eh, despojarse de las armas de fuego, quitarse el chaleco antibalas, desprenderse de desde todo, lo, desde todo lo que pudiera representar algún tipo de, de seguridad, para ambientar y para, eh, si se quiere, tranquilizar al secuestrador. Y este señor, Juan Mercedes Vázquez, ofrendó su vida y logró salvar a la familia que estaba secuestrada. Lamentablemente, él perdió la vida. Y yo creo que la República Dominicana a este hombre, y ojalá pudieran colocar la foto esa, a este hombre Qué lo despidieron pena. ayer con honores, pero realmente la República Dominicana debería estarle rindiendo honores en sentido general. Y debió declararse en la República Dominicana... Por lo menos una semana de duelo por este señor, porque se convirtió en un héroe. Se convirtió en un héroe. O sea, una persona con familia que, ¿verdad? que dejó niños huérfanos, dos, dos, dos niños. niños huérfanos, y que ofrenda su vida entrando a una casa, despojándose de su, de, de, de, de, de su chaleco antibalas para negociar con, con, con un secuestrador y termina perdiendo la vida. Pero sí logrando salvar la vida de aquellos que estaban secuestrados la república dominicana, el presidente de la república dominicana ha, ha, ha debido decretar por lo menos una semana de duelo dos o tres días para no ser exagerado porque qué importante, qué importante es el hecho de que nosotros podamos tener hombres y mujeres como ese hombres y mujeres como ese que son capaces de ofrendar su vida en beneficio de los demás, se le ve que era un oficial íntegro, un oficial preocupado, porque otro quizás no lo hiciera, y él sacrificó su vida. De manera que la República Dominicana, este tipo de hechos, debería premiarlo, debería premiarlo, y que no solamente se, de se declare aquí día de duelo cuando muere un político, eh, eh, un rastrero o un sinvergüenza funcionario o, o, o, o como Balaguer que fue lo, lo que le declararon a Balaguer padre de la quédica, de la democracia sí, o sea, con una hipocresía este, este sí de verdad que es no, un y, héroe y a Juancito Spor le dieron una semana yo está creo, bien, de... a Juancito Spor, un banquero que, na, que nadie quiere que, que que se muera nadie pero eh, un banquero, ¿cuál es el aporte social? este sí es un héroe ese eh, Juan Mercedes Vázquez sí es un héroe para la República Dominicana y debe ser tomado en cuenta como un referente para, la, para las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Cum murió cumpliendo con su deber. Pero yo no escucho a nadie hablando de eso. Claro, tampoco, tampoco tengo yo que imponerle lo que debe hablar a la gente. Y por eso quiero destacar el, el buen trabajo de este caballero eh, lo que quizá estamos o que somos inquietos con el aspecto de la, de, de la parte de, de la criminología y de la, y de la conducta humana, sabemos lo peligroso que es acercarte a una persona, por ejemplo, eh, depresiva. Esta persona era depresiva. Él se le, mató, ¿no? No, a él lo mataron. No, al, al, al señor. Al, al agresor, al secuestrado. Sí, no, porque cuando se oyó el disparo, oh. ya el equipo SWAT entró y ya tú sabes lo que naturalmente tenía que pasar. Ay, ya era por una cuestión de ver un hombre caído, un oficial caído, había necesariamente que eh, dispararle a, a, al agresor. Y con esto quiero significar que en la República Dominicana tenemos hombres y mujeres valiosos. Tene, ahí es donde nosotros, los medios de comunicación, tenemos que hacer el trabajo y llevarle a la población este tipo de información y destacarla. Porque no todo es malo, no todo es malo, no todo es corrupción, no todo es atraso. Este tipo de, de acciones, yo me sorprendo realmente de por qué aquí no se han declarado dos, tres, dos o tres días de luto, de duelo, que la bandera esté a, a, a, a, la, a la mitad, media hasta. a media hasta, y que los estudiantes de las escuelas sepan por qué esa bandera está ahí, a media asta. Pero aquí no le importa esa vaina. Mira, Yerjan Aquí no le importa nada. Eh, realmente es un hecho muy lamentable eh, la manera en que este señor, este oficial, pierde la vida. Estas situaciones de depresión, de cometer actos eh, vamos a decir, de dañar a la vida de un tercero el tema de la violencia en nuestro país. Creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Y de alguna forma me subo a los planteamientos con el tema del feminicidio y lo demás. No solo se trata de un tema de feminicidio, se trata uh -huh. de un asunto de violencia y de ver qué está pasando con nuestra gente. Claro. ¿Qué está pasando? Mira, se dice, todavía no se han hecho las investigaciones del lugar y si la han hecho, sabemos que quizás no son... Con el objetivo de, de conseguir información real para luego eh, implementar medidas correctivas, se dice que este hombre tenía eh, eh, problemas con, con la pareja, económicos, Él estaba familiares, que si la mujer, que si aquello, que si lo otro. Y vuelvo a recalcar aquí, independientemente de que algunos compañeros digan que los planteamientos de nosotros no tienen fundamento. No me importa, porque recuerden ustedes que aquellos, a, aquellos grandes pensadores que uno no pudiera ni compararse con ellos, eh, el Nicolás Copérnico, el Galileo Galilei, cuando hacían planteamientos, ¿qué decía la sociedad? Estos tan están locos, ¡mátenlo! O ya, se, ya se olvidaron de la, de la Santa Inquisición, que tú no podías decir nada contrario a lo que decía la Santa Inquisición, porque te mataban. Como un Incluso Galileo Galilei, cuando no, hizo la su la planteamiento, no, exacto, mismo 62 cuando, cuando Juan Boa habló de la, de la iglesia católica pero para utilizar nombres eh, tú sabes, de, de mayor nivel, no vaya a ser cosas que también digan que uno está loco aquí estoy hablando de que nosotros como país, y qué bueno ya que hay universidades que están implementando la, la maestría y la especialidad en criminología de que nosotros tenemos que crear el perfil, tenemos que crear ese tipo de perfiles especialmente el perfil del pasionicida que reitero aquí que no es un feminicida que estamos hablando de gente que, que por asuntos pasionales gente que por asuntos pasionales matan a sus parejas no necesariamente hombres también hay mujeres que han matado a su pareja pero también hay homosexuales que han matado a su pareja y nosotros seguimos buscando el problema entre la competencia del hombre y mujer y no es ahí donde está el problema hasta que nosotros no identifiquemos ese perfil y se lo demos a conocer a la sociedad, atención Génesis, hasta que no se lo demos a conocer a la sociedad, ese perfil van a seguir matando a, a, a, la, a la gente, para no decir a las mujeres, ah pero entonces no, eso no existe, ese perfil no existe, claro que existe y por eso nosotros no nos vamos a cansar aquí de decir que ese tipo de personas son depresivos o de baja autoestima, y sería bueno cuando vean a Andrea Majarres hablar de lo que es la depresión y, y, y la baja autoestima. Son gente de baja autoestima. Son personas posesivas. Son personas egocéntricas. Entonces tenemos que identificar ese tipo de perfil. Son gente, por ejemplo, que, que a su pareja, sea hombre o mujer, no puede salir ni al colmado. Porque ellos andan brechando. Dame ver dónde, si fue verdad que salió para el colmado. Y cuando ella sale para una, o él sale para una fiesta, ellas dicen que no quieren ir, o él, y se le aparece por atrás a ver si, si, si fue a bailar con otro. ahora Sí, y, y también en las redes sociales le andan brechando quién le dio like o no a una fotografía. Y además, cuando se visten, porque van a salir para una actividad, se ponen celosos o celosa. Ah, pues tú no te viste así para mí. Ese tipo de personas... Que tiene baja autoestima, que es inseguro y que es posesivo, es un potencial homicida. Y por eso yo le llamo pasionicida porque tiene que ver con la pasión. Ya los otros casos son esporádicos, pero todo está relacionado a una relación sentimental. Miren ese caso de ese hombre. A que si lo investigan a fondo se van a dar cuenta que era de baja autoestima. Y aquí yo quiero, eh, en la parte final de mi comentario, recordarle a la gente, especialmente a la juventud, que es con, la que, con quien nosotros tenemos más experiencia de trabajo. Nosotros trabajamos en un grupo de jóvenes en una comunidad de San Francisco de Macorís y le decíamos siempre, ustedes, me, me cuesta producción que voy a mencionar una marca, hay una leche evaporada que dice en su publicidad, que pone bueno todo lo que toca. Yo me acuerdo de esa publicidad, decía, le voy a decir ¿qué cosa me producción, Carnation pone bueno todo lo que toca. Oiga, y también te dice la, la escena es promoción, que Carnation, que no es lo mismo sin Carnation. Y yo se lo extrapolaba a los jóvenes, yo le decía, usted es una Carnation, en esencia, porque usted pone bueno todo lo que toca, y usted tiene que sentirlo en el corazón eso. Si usted vive inseguro, si usted vive depresivo, si usted vive con una actitud, eh, eh, de, eh, con una autoestima baja, usted siempre se va a involucrar en ese tipo de problema. Usted tiene que sentirse una carnation. Usted tiene que sentirse eso que usted pone bueno todo lo que toca y que nada es lo mismo sin usted. Claro, sin llegar tampoco a la, a la arrogancia. <risa> Pero esa, esa parte de, de tu vida, de dar lo mejor de ti y de saber de que si tú terminas una relación hoy, mañana puedes construir otra. Ese sentimiento de inferioridad y sí, de sentirse. Ese sentimiento de inferioridad, es muy de terrible. Que, si mi pareja me deja, ya yo no soy nada. Eso no es así. Y tenemos que fomentar esa fortaleza mental en las personas. Esa fortaleza mental. Y eso es lo que nosotros estamos planteando aquí. Que se cree y que ojalá sean los psicólogos y los psiquiatras que trabajen eso, que se cree ese perfil para que las personas, las mujeres, los hombres, los familiares, los hijos y los vecinos puedan identificar a esos posibles agresores. Que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que el, que el vecino, eh, eh, él, es a la vecina y que no puede salir ni al, ni al colmado. Mira, Siempre sí, eso, sí, con, sí, mira. en ese eh, planteamiento que tú haces, que lo haces de manera muy llana, eh, de lo que vive la gente cuando está en esos ambientes de tensión, sí. que vive la pareja eh, cuando el caballero, que generalmente es quien tiene o que quiere mantener el control dentro uh -huh. de la relación, o sea, hay pinceladas, hay cosas que tú tienes que ver, que debes de detectar, que te dicen, aquí hay un problema inicial. Claro. Eso va aumentando de nivel, va subiendo de volumen. Entonces, cuando identificamos esos factores con tiempo, podemos tener solución y no llegar a ese punto donde se pierdan vidas, donde tú como persona llegues a un punto de agobio, de sofocación por parte de tu pareja y todos esos elementos que se dan cuando hay un tema de maltrato eh, mental, psicológico y que luego llega a lo físico. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Claro. Y... Entonces, eh, para finalizar... Eh, recalcar la labor y el sacrificio que hizo este caballero este oficial del equipo SWAT que ofrendó su vida en favor de una familia incluyendo niños incluyendo niños que estaban secuestrados y él lamentablemente tuvo que perderla de él para que esta familia viviera y pudiera ser liberada por este hombre que si lo investigan y ojalá que salga esa información porque tampoco la hacen pública, deberían hacerla pública para que la gente sepa Cuando le hagan la investigación profunda a ese caso Vamos a encontrar que ese hombre que cometió ese hecho Era una persona de baja autoestima, inseguro y todo lo demás que hemos dicho Muy bien, muchas gracias eh, Yerjan, la Antigua por la exposición de tu tema en... De mañana